como buena comida mexicana, me parece muy adecuado que tengan jarrito, así es que con la bebida vamos bien Hola amigos de Tips and Travel pues venimos a comer comida mexicana en Nueva York eh, estamos aquí en un restaurante que se llama Fonda y nos lo recomendó alguien en México que estaba muy bueno y que sabía que era como raro venir a comer comida mexicana aquí pero que eh, esta sí estaba muy de nos venimos a comprobarlo eh, está un poquito lejos del centro está en East, East Village es como una zonita y no están, creo que no es tan turístico como otros lados y bueno, hay diferentes cosas de comer la parte de comer, todos en Tojabás, se nos antojaba así se ve al menos la carta muy interesante y nosotros pedimos enchiladas de mole oaxaqueño mole libre oaxaqueño un ceviche de entrada y unos esquites ah, y de tomar hay jarritos de, de, de toronja y de tamarino nos se sabe lo más de comer el lugarcito está... está Está bien. Y pues ahorita les enseñamos nuestros perfiles. Ya trajeron los jarritos. Como buena comida mexicana, me parece muy adecuado que tenga el jarrito. Así es que con la bebida vamos bien. Nos acaban de traer un guacamolito. Y de hecho, nos dijeron que fue cortesía de la casa. Así es que a ver qué tal está el guacamolito. Este es el cericho que pidió a la Maris. Este sí lo pidió. Vamos a probarlo. Y el guacamolito traía sus tortillas y sus totopos, A ver, primeras impresiones del guacamolito. Sí, sí está muy rico, ¿eh? sí está bien bueno. Estos son unos esquites que también pidió la Maris. Guacamolito y el ceviche. A ver por el ceviche? ¿Sí o no? y llegó la invitada especial de la noche las enchiladas de mole oaxaqueño a ver Maris, Estamos ver sus impresiones, primeras impresiones. Primeras impresiones, el mole huele a mole, huele a rico. Y es demasiado, está todavía en los frijoles y el arroz. Pero bueno, vamos a probarlo. A ver, pruébalo. Lo logramos. Nos acabamos todo. Eh, nuestras conclusiones son de que vengan con hambre eh, y que puedan pedir un plato para compartir con nosotros. Las entradas fueron las que sí mencionaron, pero estaban públicas. ¿Qué más? Pues dejan, hay tres restaurantes, diferentes lados, pero si está muy rico, Si quieren probar comida mexicana, si quieren comer bien, fuera de hamburguesas, vengan al. El mejor restaurante de comida mexicana en Nueva York. Y aquí todos gritan, has escuchado ruido. Las enchiladas Si sabían a tortita y a sí estaban bien hechos. Okay, adiós. Aquí todos gritan. Aparte. ¿Eh? Aquí todos gritan. Ah, rápido precios, precios de los que se acuerden? No me has pedido la cuenta, pero este ah. plato costó como 20 dólares. Ajá. este El ceviche costó como... 12. 12 y... Los como 7. Ajá, más o menos. Y 4 dólares el refresco. Alrededor de eso. El 4 dólares y te dan un vaso, si no quieres pedir el refresco, con agua, si sí, nos dieron nuestros bueno, vasos de agua, y ya te ahorras los 3 o 4 dólares, Dale pues, adiós, Bye. creen, pensábamos que ya se había terminado, pero nos sigue, nos mandaron aquí? de cortesía, un postrecito, se ve chavocho, a ver, yo voy a probarlo y voy a dar el visto bueno, Es como una especie de budín, como flan budín. Está bien rico, eh? sabrosísimo. Súper, súper rico. Mm. Qué sabroso. Y pues ya, ese fue el pilón. Por último, acabo de ver en el mapa y de ver es que es muy recomendable. Si eh, están de viaje o viven en Nueva York, la verdad es que sí, sí, tienen que visitar este restaurante es este, comida que tiene sabor 100% mexicana, pero bien gourmet, está muy rico todo y ahí en la de Chelsea, la sucursal de Chelsea, está muy cerca de Highline la verdad es que está súper está padre, pueden ir al parque a caminar y, o primero a la fonda y después al parque a caminar porque está muy cerca si lo buscan en Google, ahí lo van a encontrar. Honda Chelsea y les va a aparecer ahí. Ese, ese la verdad es muy práctico. Ya si viven aquí en Nueva York, pues pueden venir a este que venimos nosotros, que es el de este, Its Village o el de. O el de Chelsea. Y este el otro. Ahorita buscamos el otro ¿no? también. Pero no, o sea, está muy práctico porque el de Highland está muy céntrico, hay tren, metro y todo. Entonces no dejen de venir. Sí, vengan porque está muy rico, muy recomendable.